Estamos trabajando a través de las, eh, pues las decisiones a nivel del de poder ejecutivo que se han tomado para paliar la pandemia del COVID-19. Mientras se mantengan las mismas, pues el Ministerio Público continuará trabajando de la mano eh, con todas las instituciones vinculadas a los fines de nosotros tratar de mantener lo que es el derecho a la salud de los ciudadanos que va a estar por encima de los demás derechos y es por eso que existe una ley particular con respecto a los estados de emergencia en este caso, en virtud de esta necesidad sanitaria a los fines de que podamos garantizar ese derecho indispensable a la salud que al final de cuentas, pues pudiese afectar el derecho primordial que tiene un ciudadano que es la vida. En ese orden nos encontramos aquí, en la semana pasada estuvimos realizando algunas eh, actividades en conjunto a los fines pues, de seguir paliando lo relativo al COVID-19 y en esta ocasión aperturando eh, lo relativo a Navidad segura que se lleva a cabo cada año. Es importante destacarle a los negocios y reiteramos, Recuerden que la Policía Nacional hace el trabajo de captación de acuerdo a las circunstancias particulares que se presenten y el Ministerio Público, pues obviamente procesará imponiendo las medidas ya dispuestas a través de las leyes de acuerdo a las relaciones que con ella. Sin embargo, magistrada, todas las semanas siempre se dice que esos negocios deben de mantener la puerta cerrada, pero sin embargo están abiertos. Eso está ocurriendo toda la semana, ayer todos los negocios estaban abiertos aquí en San Francisco. ¿Qué es definitivamente la advertencia que le hacemos a esos propietarios? Sí, recuerden que eso es un tema de, de concientización colectivo en San Francisco de Macorís, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel mundial. Es una situación en la que sabemos que los ciudadanos pues se desesperan un poco y que obviamente a veces realizan actividades fuera de lo que ya está establecido con respecto a las leyes. Reiteramos que esos negocios, las personas vinculadas a esos negocios van a ser procesadas y los negocios también serán sometidos a multas y otro tipo de penas con respecto a las violaciones, las disposiciones ya establecidas.